Conversaba en una entrevista sobre las capitulaciones matrimoniales y los cambios que han ocurrido por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En base a este de contenido debemos indicar las relaciones que existen entre las capitulaciones matrimoniales y la declaración de impuestos sobre sucesiones y ahora más con los cambios introducidos por la mencionada sentencia del Tribunal Supremo. Porque en sucesiones siempre hay algo que analizar. Y aquí, en el TIC Sucesoral, los espero. Soseija presenta TIC Sucesoral. Buen día, mi querido justiciales. Soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sucesoral. En nuestro canal social que trae para ti la mejor información técnica y de carácter profesional en materia de sucesiones y herencias, dirigido a los profesionales del derecho, la contaduría y también público que está interesado en saber conocimientos esenciales en herencias y sucesiones. Te invito a que me sigas en las redes sociales a través de Instagram o también nos contactes a nuestro correo electrónico para solicitar información sobre nuestras actividades de capacitación productos y servicios de asesoría y servicios legales que serán de gran ayuda en tu caso hereditario. Conversando con Beatriz Lugo en su programa de Globovisión, hemos conversado de capitulaciones matrimoniales, pero no tuvimos oportunidad de comentar cuál es la relación y consecuencias que esta figura puede tener en las herencias y ese es el tema de hoy. En muchos libros de texto legal y en doctrina se definía las capitulaciones matrimoniales como un contrato solemne previo al matrimonio e inmutable con posterioridad a este, en virtud del cual los futuros contrayentes regulan el régimen patrimonial que regirá su unión. Pero hoy en día esta definición ha sufrido un cambio con la implementación de la sentencia número 652 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de noviembre de 2021, donde anuló parcialmente los establecido en el artículo 173 del código civil venezolano para ser más exacto en su parte infine por ello ahora esta figura que regula el régimen patrimonial de las uniones conyugales se deberá definir de estas formas Pacto o estipulación establecidos por los cónyuges para regular el régimen económico de su matrimonio O que establecen cualquier clase de acuerdo en relación con el mismo Las capitulaciones pueden llevarse a cabo antes o después del matrimonio Y sustituir en cualquier momento el régimen económico del mismo Han de consignarse en escritura pública Según el diccionario panhispánico del español jurídico O también puede ser este otro se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos o cónyuges antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio. Relativas a los bienes, las donaciones y a las concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro, las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública o en el acta matrimonial. Si se refieren a inmuebles, se inscribirán en el registro de la propiedad correspondiente y, en todo caso, se anotarán al margen de la partida de matrimonio. Su fuente está en los artículos 150 y 151 del Código Civil Ecuatoriano. La mencionada sentencia del Tribunal Supremo dejó establecido lo siguiente. Primero, las capitulaciones serán válidas antes de y durante el matrimonio es decir que desaparece el carácter de inmutable de estos contratos porque pueden celebrarse estos pactos antes del enlace conyugal como también posterior de este acto segundo se pueden reformar las con capitulaciones vigentes y aún también se pueden dejar sin efecto esto quiere decir que al tener vigente un pacto este puede ser reformado incorporando o desincorporando elementos o acuerdos sobre la regulación patrimonial de los cónyuges, así como también dejarlo sin efecto, pasando de un régimen de bienes separados, que es el objeto de este pacto, a un régimen de comunidad conyugal de gananciales al 50% de la propiedad para cada uno. Un aspecto para tomar en cuenta es que si los cónyuges contraen nupcias y posteriormente deciden optar por celebrar un pacto de capitulaciones matrimoniales, entonces... Estos, previo a ello, deberán hacer un procedimiento de partición y liquidación de la comunidad conyugal existente para ese entonces. Es decir, debe quedar resuelto este régimen de gananciales antes de entrar a un régimen de bienes separados para cada cónyuge. Esto marca un nuevo precedente en nuestra legislación porque, por costumbre e historia... Siempre se tenía previsto que la partición y liquidación fuese posterior al divorcio, donde se concebía la comunidad conyugal como un elemento accesorio al vínculo conyugal, que se consideraba lo principal. Esto por lo del principio legal de la suerte del accesorio sigue a la del principal en lo que se refiere a su extinción y disolución. Pero con esta sentencia del TSJ se rompe esa costumbre e independiza el régimen patrimonial del matrimonio del propio vínculo conyugal. Algunos colegas lo ven como una locura inconcebible, pero en criterio de este servidor es solo un cambio en paradigmas, porque este tipo de circunstancias legales ya existen en otros países latinoamericanos. Tercero. También queda establecido que se pueden reformar las capitulaciones matrimoniales luego de cinco años contados desde la protocolización del último pacto celebrado por los cónyuges. Es decir, que no obedecerá a un simple capricho o deseo, ni en el momento que lo decidan, sino que deben respetar dicho lapso para re reformar dicho pacto. Cuarto, las capitulaciones pueden celebrarse dentro, tanto en nuestro país como en el exterior, y en el caso de estas últimas, estas deben estar legalizadas Apostilladas para que tengan validez en Venezuela y además deben estar registradas para que surtan eficazmente sus efectos sobre la comunidad conyugal a regular Quinto, estas reglas sobre capitulaciones matrimoniales pueden ser aplicables también para uniones estables de hecho Es decir, uniones concubinarias, caso contrario que no se haya celebrado pacto alguno Se presumirá comunidad concubinaria conforme a lo establecido en el artículo 77 de la constitución y 767 del código civil venezolano me imagino que te preguntarás Oye, ¿y por qué Juan Carlos habla sobre todo esto de las capitulaciones? Si no tiene nada que ver con la herencia Esto más parece un tic legal que un tic sucesoral Tranquilo, mi querido justiciable, Esto era un debido intro para decirte ¿Por qué este tema tiene relación con las herencias y sucesiones? Existe una discusión doctrinaria que no deja de ser controvertida Y es el hecho de hasta qué punto las capitulaciones matrimoniales Quitan o no la vocación hereditaria del cónyuge sobreviviente el maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta afirma y es partidario del criterio que esos pactos sí quitan dicha vocación hereditaria. Entre sus argumentos, él menciona que los esposos podrán pedir la separación de bienes conjuntamente con la separación de cuerpos. Es decir, en todo caso, tal separación es facultativa entre cónyuges. También indica que, si fuera el caso de una separación de cuerpos, mas no de bienes, cada esposo conservará sus derechos sucesorales sobre la parte patrimonial que le corresponda, por expreso mandato del Código Civil en su artículo 883. Viceversa, si se hiera el caso de una separación de bienes en cualquiera de sus modalidades, cada esposo pierde sus derechos sucesorales y su legítima salvo prueba de reconciliación. Es decir que el argumento mayor es lo dicho por ese artículo 883 del Código Civil que define la institución de la legítima. Mi estimado maestro Colmenares llega a una afirmación concluyente indicando que las capitulaciones matrimoniales no se extinguen con la muerte de uno de los cónyuges, es decir, que éstas subsisten posterior a la extinción del matrimonio por el fallecimiento de uno de los cónyuges, dando como consecuencia que si en un matrimonio existen previas capitulaciones matrimoniales y falleciere sin otorgar testamento uno de los cónyuges, el sobreviviente por virtud de esas capitulaciones matrimoniales preexistentes no tiene vocación hereditaria respecto del cónyuge difundido. Este servidor, en cambio, defiende la teoría de las de que las capitulaciones no quitan la vocación hereditaria de los cónyuges que pactan una capitulación matrimonial, y estos son mis argumentos. El artículo 142 del Código Civil Venezolano considera que serán nulos los pactos que los esposos hicieran contra las leyes o las buenas costumbres y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de ese código, y en especial así lo considero. Las establecidas sobre divorcio separación de cuerpos, emancipación, tutela y sucesión hereditaria. Asimismo, reza el artículo 823 del Código Civil que la vocación hereditaria del cónyuge sobreviviente se pierde por la separación de cuerpos y de bienes sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa salvo prueba en ambos casos de reconciliación Esto coincide con el criterio del artículo 185 de este código al establecer que se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de declarar la separación de cuerpos sin haber ocurrido en dicho laxo la reconciliación de los cónyuges Esto quiere decir que cuando se habla de separación se interpreta que habla de una separación de cuerpos y bienes realizada bajo un proceso judicial con un decreto por parte del juez y no de un pacto en sede administrativa y registral y un artículo que debo confesar es de reciente descubrimiento para este servidor y que considero es concluyente y refuerza el criterio que he estado exponiendo es el del artículo 1022 del Código Civil que claramente establece no se puede, ni aún por contrato de matrimonio, renunciar a la herencia de una persona viva, ni enajenar los derechos eventuales que se puedan tener aquella herencia. Otro punto a acotar es la experiencia forense, y es el hecho de la situación que los funcionarios fiscales aceptan dentro de la planilla de participa la participación del cónyuge sobreviviente en pactos de capitulaciones. Hay que decir una sana aclaratoria el hecho de que tanto mi estimado maestro Colmenares Zuleta como yo no tengamos puntos de acuerdo y defendamos dos tesis contrapuestas, no significa que el otro no tenga la razón. Son criterios válidos de la, desde la óptica de quien nos expone y a la luz de los argumentos legales, todo dentro del marco jurídico y que ambas coexisten. Pero quise traerlo a colación para mostrar este sano debate que tanto mi amigo como mi amigo y maestro como yo tenemos. Este tipo de bienes se consideran como bienes propios de los cónyuges según lo que establece el artículo 151 del Código Civil interpretándose como dentro del renglón de cualquier otro título lucrativo debido a que todo bien adquirido dentro del matrimonio con este régimen de bienes separados le pertenece al cónyuge adquirente en caso de fallecimiento de dicho cónyuge los bienes adquiridos bajo este pacto se van a declarar al 100% de su valor porque pertenecía al difunto en su totalidad donde dentro de ese valor va a participar como beneficiario tanto el cónyuge sobreviviente como cualquier otro heredero. Para cerrar hay que indicar que se debe tomar en cuenta otros detalles de esta circunstancia de declaración de bienes propios, que posiblemente lo abordaremos en otros micros más adelante. Recuerda que hasta en el matrimonio los bienes y los pactos sobre los patrimonios de uniones conyugales afectan en el futuro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 suscribirte es gratis para seguir nuestros vídeos dale click a la campanita de notificaciones que te llegará el día que tengamos nuevo material aquí en tu canal mi justiciales, te deseo que tengas un buen día, nos volveremos a ver por este canal, hasta aquí el TIC sucesoral, nos vemos en la próxima Esta fue una producción de ceja Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.